Grupo Musical Quichua Corazón Amazónico Corazón Amazónico ¡Gracias! Hoy día I'm <laughs> you Vai! A ver las solteras Las solteritas, las solteritas A ver las palitas arriba Eso voy, voy, voy, voy, voy, voy. I don't know why adelas eh las, la fondecita Ten she with me, ten with me A la familia de she with me ¿Se encuentra, no se encuentra? Ay, ah, yo que bueno Por ahí a dar la familia de she with me